Y qué pasa chavales, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a ver qué conseguimos hacer con estos 15 dolaritos que acabamos de recargar. Y nada, como veis eh, Seguimos en el evento de Academy Awards que termina en 18 días. Y nada, recordaros que Podéis eh, depositar con skins, con script, con visa, con Visa otra vez, con trusli, con los script, con cripto, os podéis llamar a tu cripto, bro para que deposite con cripto, con skins pack, con neteller y con gift cards. El método más, por así decirlo, más rentable, pay by skins, pegan, eh, pagan bastante bien y no está nada, nada mal, chicos. Así que nada, recordad que podéis poner mi código EDURG para, para, para que os den un 10% de bonus de depósito. Y nada, dicho esto, vamos con el vídeo. Y bueno, chavales, quiero empezar por unas batallitas. He visto que han metido unas, caja, unas cajas de 0,60. Estas en concreto, ¿cuál? Que tienen muy buena pinta. He visto que han pegado bastantes cuchillitos. Así que nada, voy a darle tres de tres personitas, a ver qué tal va. Un dólar Y nada, a ver si se une alguien. Si no se une nadie, pues le meteremos bots. Ahí va una personita. Si sí, es verdad que la probabilidad creo que es de 2,5% de que te salga profit, pero bueno, yo he visto ya varias veces que te ha salido, que ha salido cosas muy tochas, ¿eh? Así que nada, como os ha ido, vamos a meterle bots. Como veis, han medido bots nuevos. Y a ver qué menos probabilidad tenga este y otro bot, este mismo. A ver qué te va a dar, chicos. Un dólar ochenta y allá vamos. Uy, es que esto pega mucho aire ¿eh? Porque te sé que te va a tocar el cuchillo Pero al final acabamos todo. Otra vez Y la última A ver si sale algo Pues nada Pozo Sé que no la he ganado, ¿a que no? ¿A que la he perdido? Ah no, pues mira, la he ganado Bueno, pues lo vamos a intentar actualizar A ver si conseguimos sacar esos 60 centimos que... Ah no, 60 nomás perdió un dólar ochenta adentro, Va vale Perfecto, perfecto Y ahora vamos a intentar sacar derecha Ahí está, vámonos Vale, vale bueno no estamos no perdiendo tanto Y al fin y al cabo voy a hacer yo así Otro a derecha Me pago en todo. Al final sí que he perdido, chavales. Ah, por cierto, tenemos puntitos de Academy Awards. Así que vamos a reclamarlo. También tenemos aquí la recompensa del pase batalla, por así decirlo. Paso batalla. Y nada, solo tenemos la pero 0,11. Muy bien, chicos. Como siempre, remando de donde no se puede remar. Bueno, vamos a meter a las cartitas. Creo que son Final. esta. Vamos a meterle. 699 Un oh, dólar 58 Nada mal, nada mal chicos, nada mal Y aquí le quiero meter Esto 200 Bueno, otras 200 Otras 200 y después meterle a las cartas 400, vale Y aquí meterle 400 266 Nada mal chicos, al fin y al cabo ya tenemos 3 dólares 5, ojo, ¿eh? 3 dólares, 0,5. Así que nada, mi objetivo de hoy, ¿qué es? Pues mmm, sacar lo que he metido, básicamente, ¿vale? Era solo para probar, pues que podemos sacar, ¿no? Porque tampoco mi intención no es eh, sacarle mucho profit a esto, porque ahora mismo mi inventario está en un crítico momento. Así que yo estoy intentando sacar lo que he metido. Así que bueno, ahora va, vamos a probar una cajita de estas nuevas. A ver qué tal van. Yo por lo que he visto van bien, ¿vale? Sí es verdad que es que esto es al fin y al cabo un tema de suerte, pero yo por lo que he visto en las en los últimos. En las últimas batallas que me he metido, pues para ver cómo van estas cajas, pues no, no, han ido, no, no han ido nada mal, ¿vale? Así que voy a meterle un bot porque no se mete nadie, es que es, es muy temprano aquí ahora mismo y normal que no haya gente. Bueno, mira, se me va a meter cuando un bot. Así que a ver qué sale. Y gana él con dos dólares y digo ahí está no bro, se ha chetado el cabrón bueno pues como veis vamos muy bien <ríe> vamos en profit super super profit vamos a meterle 3 de alfa diría yo 3 venga va de dos jugadores ahí ahí jugón jugón jugón chicos ahí está valerie mucha suerte a ver qué sale Vale, gana él ah, no, empate A ver, siguiente Gana él Ojalá no yo, no sé Gana él Vaya mierda, tío Vaya mierda de apertura, chavales Un dólar 10, pero vamos Qué mierda Vaya basura, chavales Madre de una rockerracuna A ver si aquí nos pega un petardazo Yo qué sé, tío a ver si aquí nos pega algo guapo Pero vamos, que lo dudo Bueno, ganó yo, creo Ahí está Bueno, bueno, un dólar 0.8 de, de... 35 céntimos No está nada mal Vamos a tener aquí Se me antoja, se me antoja Aquí una batallita de estas Que tiene que pegar un petardazo Recordad que aquí a Doom A nuestro amigo Doom le pegó Uy, va, vámonos a nuestro amigo Doom le pegó un petardazo y le tocó una AK-47 Neon Raider, tío. ¡Oh! Salgo, salgo yo. Vale, vale. En Profit vas Uf. Se decide todo en esta caja. ¡Vamos! Me he forrado. ¡Siete pavos de 2,55, chavales! Vale, vale, vale, vale, Vamos remando y por ahora llevamos ya 12,23 dólares y nos quedan siete, ¿vale, chicos? No está nada, nada mal Así que, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a intentar meterle Otras tres de estas A ver si tenemos suerte, chicos Yo confío en esta caja Confío, por favor Por favor, lo pido Porque es que estas cajas es Que de verdad, que es que como te suelto un cuchillo Es que, bof, ¿eh? o sea no a... Bueno, vamos a meterle un bof Que no se mete nadie, tío 22, Venga, esto. Cyber. Bot cyber. Venga, va, por favor. Ah. Venga, va, quedando, dos, A ver qué sale. Y F. Venga, la última. Venga, confiamos, confiamos, confiamos, confiamos. Nada. A la mierda. ¿Y por qué? Porque además voy a perder a que sí. ¿Ves? De... Lo de siempre, chicos Uff, es que esa está muy tocha, eh 4,90 pero es que es muy cara, tío dale una Cookie Man Que la Cookie Man me gusta mucho, eh No me acuerdo en el evento ese de, de Navidad que hubo uh, Que la Cookie Man estaba chetadísima, chicos Gana él Y espero aquí ramar algo, chicos Y gano yo, gana él, no sé Gana él 0.42 de 1.40 se ha ido un poco pozo él también, así que nada. Voy a darle aquí dos alfas. A ver qué sale. Y bueno, chavales, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, saco profit Nada Me cago en todo Muy bien al principio Hemos empezado, pero madre mía, tío Nos hemos quedado con 2 dólares de mierda Vale, Lo hacemos así Y creo que me da también para una Beast Beast, Beast, Beast, Beast, Beast Beast, beast. beast. aquí está Así que nada. Vamos a meter un bot. A ver qué sale. Nada. Vamos contra Norbert. A ver qué sale, chicos. Uh, vale, vale. 3 con 3,40. Vámonos, no, chicos. Por favor, que no le toque aquí algo muy tocho, ¿no? Vale, bien, bien, bien, chicos, bien. Vale bueno, pues 4,12 de 2 dólares No está nada, nada más chicos Y al fin y al cabo le he metido 15 Y he sacado 16 Un dólar de profit Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo Darle mucho apoyo Darle like, suscribiros al canal Y recordad que estoy todos los días en Twitch De 6 y media a 7 y media Sorteando skins en directo Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós